Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les voy a crear un nuevo contenido Iré acerca de cómo instalar SQL Server en link, el link que les dejaré en la descripción del video eh, se les va a descargar un archivo siguen los pasos, se los voy a dejar sin anuncios se les va a descargar un archivo como este, no tiene la misma apariencia porque obvio, ¿verdad? aquí estoy en Windows 11 y la apariencia de la, de la el archivo es di totalmente distinta listo entonces vamos a dar doble clic en el archivo se nos va a ejecutar y esperamos a que se nos abra nos van a salir dos confirmaciones vamos a dar clic en sí damos clic en sí Damos clic en sí nuevamente. Aquí vamos a escoger esta última opción. Vamos a dar clic en Next. Aquí vamos a agregar aquí lo que necesitemos. En este caso, voy a agregar esto. Voy a ir a aplicación. Vamos a agregar esto. En caso de que agreguen una que no quieran. La pueden quitarlas quitarlas todos con esta opción o pueden seleccionar la que quieren quitar y le dan hacia acá ¿no? y vamos a agregar vamos a irnos a documento vamos a agregar esta y vamos a agregar esta con esto suficiente vamos a dar clic en Next ejecute y en este caso a ustedes les va a pedir que instalen aplicaciones adicionales eh, las instalan, a mí no me sale por lo que ya lo hice ya las tengo instaladas con otros programas, a veces se instalan y son complementos que necesita la aplicación para su buen funcionamiento entonces eh, les sugiero que lo hagan, que acepten todo para que funcione de forma correcta entonces sigamos el proceso, esperamos a que se instale, no demora na nada No olviden de suscribirse, compartir el contenido en las redes sociales. Ah, los otro que al suscribirse no olviden de activar la campanita para que lleguen notificaciones de los nuevos tutoriales que yo suba. Entonces, y si hay algún problema con este posiblemente yo suba la solución. Y les llegan notificaciones por si ustedes tienen ese inconveniente. Ahora continuamos con el tercero. Los dos últimos no tardan nada, así que hay que tener paciencia. No adelanten nada, no omitan nada en el video. No lo adelanten para que vean todo. Ya que yo no pauso los videos ni los corto para que la persona tenga la posibilidad de hacer exactamente lo que se está mostrando en el, en el contenido listo. Cuando eh, termine el, el, la numeración que llega a 100%, a veces se les queda ahí, no, no, no creen que se les ha pegado, simplemente se está instalando la aplicación. Entonces ahora vamos a dar clic en NES, NES. Vamos a dejarlo así como está allí, y vamos a dar clic en NES, NES. Y aquí, ah, aquí les quiero decir algo. Si por cuestiones de la vida, aquí no les sale para poner un usuario y una contraseña, me lo pueden hacer saber en la descripción del tutorial, yo les enseño a ver a cómo solucionar el problema, y la solución es, eh, solo que lo, lo voy a decir aquí, la solución es borrar todo en registro, borrar las carpetas, bueno desinstalar la aplicación nuevamente, desinstalarla, borrar el registro, borrar las carpetas, y luego apagar el, el ordenador y después encenderlo, no reiniciar, apagar una cosa y reiniciar en otra, pues ahora vamos a poner un usuario y en este caso voy a crear la palabra poner amor pues como usuario y como contraseña voy a poner amor, algo que no se me olvide vamos a dar clic en next voy a dejarlo así next vamos a darle en ejecute y esperamos a que termine allí Entonces si le genera problema en esa parte me, me lo hacen saber en la descripción del tutorial para crearles el contenido. NEST. Y aquí me va a pedir la contraseña. Entonces ya saben que fue la contraseña que creé fue pues, amor. Vamos a darle en CHECAR. Vamos a darle en NEST. Ejecuta. Finish, next, finish y ya se nos va a ejecutar la aplicación y quedó instalada correctamente. Mire que funciona en Windows 10, Windows 11, bueno, también en Windows 7, 8, en todos los sistemas operativos. Aquí vamos a dar clic en esta opción y nos va a pedir la contraseña nuevamente. Aquí le vamos a dar que en recordar y vamos a poner amor. Vamos a dar clic en ok. Aquí ya tenemos nuestra aplicación instalada correctamente. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y no olviden suscribirse y compartir el contenido en las redes sociales. Y no olviden de activar la campanita. Y chao.